Tras la participación de la selección de futsal del Colegio Nacional San Luis representando a Bolivia en los Juegos Suramericanos 2017 realizados en Cochabamba y obteniendo el primer lugar el presidente Evo Morales la jornada de este jueves realizó el reconocimiento a 10 estudiantes con la entrega de computadoras Desde hace tiempo las computadoras ya estamos reservados. ustedes saben que tengo mucha, mucha, muchas obligaciones y hago la entrega de este compromiso como justo reconocimiento a los deportistas. Mi recomendación: sigan haciendo deporte, mucha disciplina. Al profesor, agradecer a la familia, al papá, a la mamá, se ha criado sanos habla deportistas que pasó campeón sudamericano en fútbol a esta edad tiene mucho futuro por su parte los estudiantes agradecieron el apoyo y aporte que realiza el gobierno nacional en favor del deporte que impulsa a los estudiantes a luchar por sus sueños representación boliviana los plurinacionales de cuba que era el sudamericano participamos como ocho equipos y es, eh, donde... Llevamos a la final y ganamos a Paraguay. ¿eh? Y Bueno, este presidente nos dio un regalo que nos prometió cuando terminó el campeonato, cuando salió el campeonato americano. Así también, docentes destacaron los Juegos Plurinacionales que se desarrollan cada año a nivel nacional. Motivación para que los estudiantes pongan en práctica diferentes disciplinas deportivas. Plurinacionales creo que es, eh, es la, el mejor proyecto que, que hubo, o sea, que, que hay, en realidad en, años antes no lo había y están surgiendo como deportistas y se están consagrando bastante chicos de Bolivia, no solo en el país, sino también saliendo a nivel internacional. ¿no?